Estamos en el cuarto plenario de delegados con el compañero delegado de la PET 8 ¿Cómo andas, compañero? Hola, buen día. Me llamo Alessandro Burgués. estoy representando a la p 8 Bueno, este es mi primer plenario. Queríamos dar la bienvenida a toda la escuela. La p 8 se está reorganizando, estamos trayendo nuevos compañeros. La idea un poquito sería empezar a aportar un punto de vista un poquito más técnico en algunas cuestiones. Nos interesó de entrada colaborar con el tema de inflación. Estamos a cargo de los números y todo eso. Eh, queremos dar un nuevo, un nuevo oxígeno a la escuela a través de gente joven y por eso estamos organizándonos siempre con la guía de la gente eh, más eh, experimentada y eh, bueno, este, el primer plenario está muy interesante, el debate que se está armando los compañeros están planteando cuestiones que uno ignora, por eso la unión eh, hace la fuerza eh, uno cree que en su escuela nomás tenemos problemas de infraestructura como estamos viendo acá en las reuniones eh, es muy común el problema de infraestructura nosotros nos prometieron en el P8 que iba a haber una cuestión de gas tuvimos todo el año pasado, perdimos un montón de clases por culpa de gas eh, ahora en mi nos prometieron también que iban a solucionar el problema bueno, nos damos cuenta que la reunión con compañeros en EP, el eh, P6 también tuvimos problemas, los 41 entonces, eh, bueno, tratar de un poquito de aportar algo eh, a del compañero, ¿no?